Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que lo estés escuchando este video, luna en casa 11 en los signos de aire, géminis libre y acuario, y ya nos falta una sola casa, esta y una más, y estamos terminando con esta vuelta al zodíaco por los signos, por la luna en los signos de aire, y empezamos con el final de la luna en los signos de agua. Pero después, eso falta todavía, esta clase y la próxima. Eh, vamos a ver entonces, así como lo estás viendo en el gráfico, eh, el, la casa 11 en Géminis, eh, la luna en casa 11 y la luna en Géminis. O sea, esa triple combinación. Vamos a ver de qué se trata. Luna en casa 11 representa las personas idealistas, impacientes e inseguras. Casa 11 en Géminis representa la intelectualidad o a los intelectuales, eh, las personas dispersas y las personas muy mentales. Por eso son dispersas, porque están continuamente pensando y pensando y pensando y pensando. Luna en Géminis, divertidos, sensibles, imaginativos y o inestables, taciturnos, irritables. Por lo que si agarramos palabras claves de cada una de estas tres condiciones y hacemos un análisis, hacemos una frase, podríamos estar hablando de una persona divertida, muy mental, le encanta pertenecer al grupo de personas intelectuales para poder debatir sus ideas. Bueno, ahora, si esa luna en casa 11, que ya sabemos que es idealista, es impaciente e es insegura, estuviera en Libra, la casa 11, en vez de estar en Géminis, estamos hablando de que esa casa en Libra, esa casa 11 en Libra, los hace sociables, los hace afectivos y los hace personas agradables y si la luna está en Libra en vez de estar en Géminis, los hace receptivos, seductores, cortés, dependientes, caprichosos y delicados por lo tanto... Si se cumplen estas tres condiciones, o sea, que la luna está en casa 11, la casa 11 está en libra y la luna está en libra, podríamos estar hablando de una persona muy afectiva que en ocasiones su inseguridad le lleva a depender de la aprobación de otras personas. Bien, por ejemplo, ahora... Si esa luna en casa 11, que ya sabemos que es idealista, impaciente e insegura, eh, decimos que la casa 11, en vez de estar en Libra o en Géminis, está en Acuario, que lo hace revolucionario, liberal y altruista, y la luna, en vez de estar en Libra o en Géminis, está en Acuario, que lo hace tranquilo, fuerte, afectuoso, ansioso, inseguro o terco, Podríamos estar hablando de una persona bastante liberal en sus ideas, que puede ser muy terca a la hora de defender sus ideales. Bueno, con esto recorrimos el día de hoy. Eh, les agradezco por estar ahí. Los invito a que entren a nuestro Portal de Astrología PatagoniaAstral.com, que de a poquito lo vamos a ir haciendo crecer con notas súper interesantes de distintos astrólogos, astrólogas ayer me olvidé de recordárselo pero hoy se los recuerdo esto eh, de las lunas es un trabajo que hizo la astróloga eh, venezolana astróloga certificada por el CAF Mildred Peraza que... Eh, eh, me ayudó muchísimo, me dio una mano enorme haciéndome estas frases claves derivadas de qué? De las distintas palabras claves para cada caso que están en el manual de astrología que hicimos en el CAF. Así que si no tenés ese manual de astrología, entra a PatagoniaAstral.com Ahí te lo puedes bajar gratuitamente en PDF o comprarlo en papel. Eh, si lo querés tener en papel, lo tenés que comprar. Si lo querés en PDF, es gratuito. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí, como todos los días. Pero con que mañana, con luna en casa 11 en los signos de aire. Chao, hasta mañana.